¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Bueno chicos, hoy sí llegó el esperado sorteo del STRBK. Este vehículo que estamos viendo aquí en pantalla, que es este video básicamente que he subido eh, el día 1 de septiembre. Y que eh, básicamente estaba informando de que sí iba, eh, iba a haber un sorteo de este vehículo aquí en el canal. Y bueno, vamos a hacerlo ya mismo porque hoy es día 4 Así que vamos a estar sorteándolo bien. Número de premios 1. Aquí está el video que está disponible para el sorteo en sí. Espero que tengan suerte todos. Vamos a hacer un video bastante, bastante cortito. No quiero hacer algo, algo extremadamente largo ni mucho menos. Algo sencillo va a ser para que puedan eh, rápidamente saber quién fue el ganador o quién es el ganador o quién será el ganador. Así que bueno chicos. Vamos a tirar número de premios. Uno básicamente eh, va a ser el ganador del tanque del STRBK. Tuvieron que haber dejado en este video que les dejé aquí. Sus comentarios. Eh, como eh, Real Sol, Harus, Edison, eh, Gambo Esp, Jesús Ariel. Y bueno, así todos los que han dejado y gracias también a todos los que dejaron su like les agradezco un montón, me ayudan muchísimo eh, porque bueno, ya saben lo difícil que es crecer en YouTube pero, pero bueno, de a poquito vamos a ir creciendo si Dios quiere, así que bueno amigos eh, nada vamos a disponernos ya directamente a empezar el sorteito go bueno Número de premios 1, número de suplentes 1. ¿Por qué suplentes 1? Bueno, básicamente porque si al primero eh, de los el que digamos, el que gana el tanque en sí eh, no escribe bien su nombre o no lo puedo llegar a ubicar de ninguna forma, pongo un suplente por las dudas. Bien, como de manera de seguro, como un co seguro por decirlo así. Bueno, 3, 2, 1, go. Bueno, el ganador es el señor eh, Dionis Alvarado. Comentario: el blindaje es de papel, pero es decente. Minik God, God Nero. God Nero, bien, perfecto. Eh, y el suplente es Herman Hawerkamp. Comentar Nando, un crack como siempre, sigue así con los videos, suerte a todos. Falco-221. Así que bueno, el ganador del tanque es el señor God Niro. Bien, eh, así que en el caso de que no me pueda llegar a contactar o por lo que fuera, eh, si la gente de Warame me dice que no se puede asignar por algún motivo, porque no sé lo que fuere, el segundo es eh, el primer suplente, digamos. Es el señor eh, Falco-221 Chicos, así que, bueno Felicitaciones, muchísimas felicidades Para el señor God Niro. No tengo el placer de conocerlo, pero Muchísimas gracias por haber participado De este sorteito, los quiero mucho a todos Sigan participando en los sorteos Y les agradezco infinitamente que hagan crecer este canal Muchas, muchas gracias Cuídense, dejen like en este video Y nos vemos en el próximo video Chau chau